De tu pregunta me gustaría destacar quizás uno de los clientes más antiguos que tenemos, es una cervecera muy reconocida en México que tiene un carácter innovador. Hace unos 10 años atrás eh, ellos andaban con un proyecto muy interesante de incremento de ventas sobre su canal de distribución. Ellos tienen más de mil locatarios desplegados por todo México. Y ese proyecto está apalancado en soluciones de contact center. De la mano de Genesis, nosotros eh, los apoyamos implementando una solución all in one que rápidamente les permitió cumplir sus expectativas, eh, validando su caso de negocio y desarrollar varios servicios innovadores. Este espíritu de innovación hace tres años volvió a surgir con una idea de migrar a la nube la tecnología de contact center con el propósito de hacerse de una serie de servicios, tecnologías que les permitieran desplegar nuevas funcionalidades hacia sus canales de distribución. La nube ha permitido a las empresas un acceso rápido, democratizado y continuo a una enorme cantidad de tecnologías. Esas tecnologías bien implementadas lo que buscan es lograr empatía entre la marca y los clientes. Sin embargo, si esas tecnologías no se implementan bien, lo que terminan sucediendo es que el cliente se aleja de la marca. En SixMill, a lo largo de los últimos años, hemos incorporado capacidades, conocimientos y sobre todo experiencias que nos permiten hacer realidad los desafíos de transformación de nuestros clientes.